Bienvenidos al módulo de sistema de descarga atmosférica. En este módulo vamos a ver las diferentes configuraciones que se utilizan para poder drenar la energía de una descarga atmosférica al plano de tierra. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor de la Universidad Simón Bolívar. Algunas definiciones. La descarga atmosférica se origina por la formación de una nube de tormenta y posteriormente ocurre lo que se conoce como la descarga atmosférica o comúnmente llamado relámpago. Para evitar que los rayos impacten en esa estructura, se han diseñado sistemas de protección contra descarga atmosférica, los cuales tienen como finalidad capturar el rayo. Esto se hace a través de lo que se conoce como un descargador de sobretensiones o comúnmente llamado pararrayo, Conducir la energía de descarga a tierra mediante un sistema de cables conductores denominados bajantes y disipar la energía en, el sistema, en del sistema a través de los planos de tierra. Esta energía de, produce potenciales en el terreno que deben ser controlados para evitar riesgo a las personas y a los mismos equipos. Para el cálculo del índice de riesgo de rayos la norma Covenin 599 1973 define Índices que me permiten establecer el índice de riesgo. Estos índices están numerados desde la letra A hasta la letra G. Básicamente, estos índices son el A, el uso de la estructura, B, el tipo de construcción, C, contenido o importancia por efecto secundario, D, el grado de aislamiento, E, el tipo de región, F, la altura de la estructura y G, el número de días de tormenta al año. La suma de estos índices determina el índice de riesgo tal como se observa en la siguiente ecuación. El índice de riesgo es la sumatoria de los valores de cada uno de estos parámetros. El índice de riesgo para determinar la necesidad de un sistema de protección contra descarga atmosférica está en los siguientes rangos. Si el índice de riesgo da entre 0 y 30, el sistema de protección contra descarga es opcional. Entre 30 y 60 se recomienda un sistema de protección contra descarga. Si el índice de riesgo es mayor a 60, el sistema de protección contra descarga es indispensable. Para obtener cada uno de los valores de estos índices tenemos las siguientes tablas. Cada una de ellas determina un valor dependiendo del tipo de estructura, el tipo de construcción. Así sucesivamente. Entonces vemos... En este índice para los índices correspondientes a la tabla del parámetro A. En este los índices correspondientes a los parámetros de la tabla para el índice tipo B. Los índices de riesgo de acuerdo a la tabla tipo C que es para tipo de inmueble. El índice de riesgo D para, la, para el grado de aislamiento el índice E para el tipo de terreno, el índice F correspondiente a la altura de la estructura, el índice G correspondiente al número de días de tormenta al año, y de estos valores podemos calcular el índice de riesgo. Dado el índice de riesgo y los tres rangos que comentamos anteriormente, esto me da si requiero o no un sistema de protección contra descarga atmosférica. Tres métodos se utilizan para la determinación de sistemas de descarga atmosférica. Quizás el más utilizado es el de esfera rodante. El método de esfera rodante consiste en que la zona de protección incluida en el espacio no debe ser interceptado por una por una esfera, que tiene como radio la distancia de choque determinado para el tipo de estructura que va a proteger. Es decir, cuando colocamos una barra Franklin o lo que comúnmente llamamos pararrayos, esto genera un, una esfera de protección. Las, los pararrayos deben ser colocados de tal manera que las esferas cubran completamente la estructura que deseamos proteger y no exista ningún punto muerto el cual no pueda ser protegido por alguna de las esferas. Se recomienda zonas de protección al espacio vertical que se encuentren debajo de las esferas que sea tangente a la punta del pararrayos o a tierra. Para determinar la zona general de protección se debe considerar todas las ubicaciones posibles de las esferas, la distancia de choque de una estructura, ordinaria no podrá acceder a los 46 metros, es decir 150 pies. En la lámina vemos la protección de una estructura y cómo va variando esta esfera rodante con la ubicación del pararrayo. Generalmente esto se debe realizar hoy en día con sistemas 3D que me permiten ver las diferentes vistas de la estructura y cómo la esfera proveniente de protección del pararrayo permite efectivamente que las esferas toquen tangencialmente la estructura del edificio. El radio de la esfera viene definido básicamente por la corriente de descarga en kiloamperes a través de la ecuación que vemos en la lámina. El otro esquema de protección es el de ángulo. El de ángulo se utiliza, es una versión simplificada del método de la esfera rodante, donde básicamente se van a proyectar conos de protección para las estructuras de acuerdo a la distancia del pararrayos. En la gráfica vemos cómo va variando la distancia de protección conforme se coloca el pararrayos y su altura. El método... Tercer método que vamos a ver es el método del enmayado. El enmayado básicamente consiste en cubrir la estructura o la azotea de los edificios a través de una estructura mallada de conductores. Estos tienen como finalidad atrapar las descargas atmosféricas y conllevarlas al bajante para su disipación en tierra. Este método es utilizado principalmente cuando es necesario proteger superficies planas. En este caso, la terminación de los conductores de área son colocados sobre bordes del techo o voladizos. La red mallada debe estar diseñada de tal manera que la corriente del rayo siempre encuentre al menos dos vías de evacuación de corriente. Esto para disminuir el estrés sobre los conductores de la malla. El nivel de protección contra descarga se alcanza en función de la retícula de la malla. Tipo 1 a 5 metros al tipo 4 con 20 metros. La retícula es el, es el área entre o la distancia entre conductores que me define el área de protección. En esta lámina vemos cómo es la protección enmayada de una superficie de techo a dos aguas, donde vemos una vista tridimensional de la casa y una vista desde el techo. El enmayado o la retícula, como dijimos anteriormente, no debe ser inferior a 5 metros y no debe superar los 20 metros para la protección. Esta retícula va a depender del nivel de corriente que estemos manejando del número de tormentas al año. Son los tres métodos de protección, el más utilizado en Venezuela es el de esferas rodantes, donde básicamente se utilizan programas de ploteo tridimensional como puede ser el AutoCAD para poder definir si bien las esferas hacen la protección con respecto a los planos tangentes del edificio. Con esto acabamos el módulo de protección contra descarga atmosférica.